Gracias, Alexander. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, aquí para comentarles los resultados de ya dos años de implementación de esta plataforma de subasta y contratación electrónica que hemos implementado en el Estado, a la cabeza de nuestro presidente Lucho Arce, ¿no? Comentarte que esta plataforma eh, se ha implementado en el marco del modelo económico, social, comunitario y productivo, justamente con el objetivo de facilitar los procesos de contratación, agilizarlos, incrementar la competencia y también generar ahorros para el Estado, y eso es lo que te vengo a comentar ahora. ¿En qué consiste esta plataforma? ¿Cómo uno se puede adherir? ¿Cómo se puede registrar justamente para participar? ¿Y cuál es la hermenéutica que se tiene justamente en esta plataforma para adquirir los productos que se subastan? Bueno. Eh, la inscripción es bastante sencilla, se hace a través del RUPE, los proveedores pueden ingresar a la página del SICOES que es www.sicoes.gov.gov y realizar su inscripción eh, totalmente en línea y totalmente gratuita para poder participar de las subastas que todos los días se publican en el SICOES. Hoy en día la subasta se aplica a todo lo que son bienes y servicios. Sin embargo, la presentación electrónica de propuestas que se ha implementado desde la gestión 2021 aplica también a consultorías y obras. Entonces, la aplicación es general. La presentación de propuestas es bastante sencilla, se realiza a través del sistema y cuando llega la fecha y hora de la subasta, todos los proponentes que se hubieran presentado en este proceso de contratación pueden empezar a pujar eh, a través de sus ofertas económicas cada vez más bajas. ¿no? Suponiendo que estamos ofertando para un material de escritorio y estamos hablando de un ítem de lápices, por decirte, los proveedores compiten. no? Yo puedo decir dos bolivianos, el otro proveedor va a decir 1.90 y el sistema me va mostrando eh, a través de semáforos quién es el que tiene la oferta más baja para que continúen en la puja. Entonces, esto eh, nos ha permitido lograr importantes resultados desde la gestión 2021. Imagínate que a la fecha ya se han recibido más de 200.000 mil propuestas electrónicas, es decir, ha tenido una muy buena acogida en los proveedores y nos ha permitido que en la gestión 2021, que ha sido la primera vez que se ha implementado, eh, tener aproximadamente 48% de las propuestas electrónicas. Ya en 2022 este porcentaje ha subido de manera importante al 79%. Entonces, fíjate que tener 79% del total de las propuestas que se presentan a nivel nacional de forma electrónica es un avance pues muy importante y se evidencia que se ha facilitado la participación de los proveedores. Facilitando la participación de los proveedores, ¿qué hemos logrado? Incrementar la competencia. Normalmente en las sesiones anteriores teníamos cerca de 27 mil, 28 mil, 30 mil proveedores activos, es decir, que participaban una o más veces en los procesos de contratación del Estado. Sin embargo, ya a la gestión 2022, este número se ha incrementado de manera importante a más de 40.000 proveedores activos. Es decir, 10.000 proveedores que antes no participaban de estas compras, hoy lo hacen. Entonces, es un avance importante también en términos de competencia. Y esto a qué nos lleva. Evidentemente, cuando tenemos mayor competencia, vamos a tener mejores precios. ¿no? Y con la aplicación de la subasta se ha logrado un ahorro súper importante de más de 750 millones de bolivianos para el Estado. Entonces, eh, la facilidad de participación nos ha permitido incrementar la competencia y lograr estos ahorros importantes para el Estado. ¿Qué tipo de productos y servicios se ofertan justamente para ingresar a esta subasta electrónica? Básicamente la subasta se aplica a todo lo que son bienes y a todo lo que son servicios, es decir, eh, no está limitada a cierto tipo de bienes. ¿no? Cuando una entidad pública hace una convocatoria de bienes, ya sea material de escritorio, eh, compra de alimentos o cualquier otro tipo de eh, computadoras, ¿no? eh, lo que requiera una entidad pública aplica la subasta. Lo mismo en servicios. ¿no? Si yo estoy adquiriendo un servicio de eh, fotocopiado o de alimentación o el servicio de Internet, ¿no? aplica también la subasta y es muy interesante cómo eh, durante este proceso los proveedores van bajando sus precios. ¿no? Esta información también es pública, cualquier persona puede encontrar los resultados en todas las subastas, es decir, cuántas empresas se han presentado, quiénes, cuáles han sido sus ofertas durante el transcurso de la subasta, y pueden acceder a esta información también a través del sitio del psicoes, que es www.sicoes.gov.gov. Cualquiera de nosotros puede ver todos los resultados de las subastas que diariamente se publican en el psicoes. Muy bien. ¿Existen las garantías de la transparencia de este proceso? Claro, es justamente lo que te comentaba. Ajá. ¿no? Eh, de manera previa, antes de la implementación de medios electrónicos y de la subasta, en el psicoes se publicaban únicamente los precios ofertados o sea, los adjudicados, ¿no? Entonces, no teníamos el dato de las ofertas de los proveedores. Claro. Hoy en día, como las propuestas son en línea y son por ítem, entonces tenemos esta información ya disponible para la sociedad, es decir, por cada lápiz que compra el Estado y que se está haciendo esta subasta, podemos saber los precios unitarios, ¿no? Desde cuánto ha empezó la puja, por decirte, desde dos bolivianos y que ha terminado en 90 centavos, por decirte, un ejemplo, ¿no? Entonces, ítem por ítem, hoy todos los precios de las subastas son públicos y, evidentemente, al ser electrónico, eso también le da mayor transparencia y fiabilidad al proceso. No, de eso es importante, eso es importante, sin duda alguna. Se va transparentando todo este proceso para que exista credibilidad. Y, de hecho, por esta misma razón es que la gente está confiando, las empresas están confiando y se están sumando a esta subasta electrónica. ¿Los resultados son presentados al final del proceso? Sí, una vez que se cierra la subasta. No inmediatamente los resultados son publicados en el CICOES. Entonces, no depende de una acción, digamos, de la entidad o del proveedor, sino que se cierra la subasta y el reporte de precios es inmediatamente publicado. Ahora, las, eh, las personas naturales eh, tienen que estar legalmente establecidas para ser parte de este proceso de subasta. Fíjate que el único requisito en realidad es estar inscritos en el RUP. Las personas naturales, de acuerdo a la normativa vigente, pueden participar en procesos de contratación hasta un millón de bolivianos. Así lo establecen eh, la normativa que está vigente en este momento. A partir de un millón, sí eh, deben ser empresas eh, legalmente constitu constituidas, no deben tener los otros requisitos como el registro de comercio y demás, pero hasta un millón sí están habilitadas de acuerdo al tipo de contratación, las personas naturales a poder participar. Entonces ahí tienen que inscribirse básicamente con datos de su carnet de identidad y eh, esto se valida con el CEGI para ver que es una persona real y la inscripción por eso es en línea directamente, no no necesitan apersonarse ni al ministerio ni al CICOES. ...para poder inscribirse. Lo hacen directamente a través del sitio web... ...de forma gratuita y en línea, una vez que obtienen sus credenciales... ...y están habilitados para participar tanto de las subastas... ...como de la presentación electrónica de propuestas... ...para el resto de los procesos de compra ¿Van a implementar cambios o mejoras en esta gestión 2023... ...en el marco de esta subasta claro electrónica? Sí. Eh, esta primera parte que hemos lanzado automatiza eh, lo que es la presentación de propuestas... ¿no? ...tanto eh, del, de la propuesta técnica como la propuesta económica... Y estamos trabajando actualmente en una plataforma electrónica que va más allá, va a la orden de compra ya de, de, los, de los bienes. Y en este momento va a estar orientada a lo que son bienes de producción nacional. Entonces, eh, esta es una segunda parte que vamos a lanzar con el objetivo de incentivar el consumo de bienes nacionales por parte de las entidades públicas. Y bueno, los productores son los que más eh, beneficio van a tener en esta en esta nueva plataforma es una plataforma súper interesante que automatiza una mayor cantidad de pasos del ciclo del proceso de contratación todo electrónico todo ágil y bueno yo creo que más adelante se las vamos a estar presentando porque va a ser un producto de alto impacto para los productores nacionales Ahora, y Coméntenos esto a propósito está enfocado directamente a los productores eh, nacionales personas naturales de bolivia o también está abierto a personas extranjeras empresas extranjeras y, bueno, para, para aclararte, ¿no? el tema de la subasta, eh, lo que ya está implementado eh, tiene sus reglas de participación eh, actuales. ¿no? El nuevo proyecto que te comento sí está orientado a productores nacionales, ¿no? al consumo de productos nacionales. Ah, perfecto. También en el, el modelo económico eh, social-comunitario productivo que eh, prioriza eh, la producción nacional ¿no? para sustitución de importaciones. En este marco, esta plataforma que te digo que vamos a lanzar próximamente está orientada a la producción nacional y va a tener ese beneficio. Hoy lo que es la subasta electrónica y la presentación de propuestas electrónicas está abierta. ¿no? Por eso justamente para bienes, por ejemplo, computadoras, entran a subasta. ¿no? Si claro. voy a comprar equipos de comunicación para redes y demás, también entran a subasta. ¿no? Hago contratación de servicios de Internet, entran a subasta. ¿Cuál es la página oficial a propósito para tener más información al respecto? Más información van a poder encontrar en el sitio web del Cicoes, que es www.cicoes.gov.go. Está la normativa, están los procesos de contratación y también están los accesos para que puedan hacer sus inscripciones en el RUPE, que como te decía, son totalmente electrónicas y gratuitas. Muy bien, excelente. Le agradezco por la información, son buenas noticias, eh, sin duda alguna, este boom electrónico que hemos tenido, este boom de la digitalización que hemos tenido de los servicios principalmente del Estado Plurinacional, eh, ayuda bastante a toda la población en su conjunto. Ya vamos encaminados en este gran proceso de transformación a la era digital y eso era necesario también hacerlo justamente en este ámbito de las contrataciones. Gracias por su participación, muy amable. Hasta otro momento, que tenga buen día. Muchas gracias Alexander, invitar finalmente a los proveedores a inscribirse, a participar de estos procesos de contratación que han facilitado la participación, han incrementado la competencia y han generado estos grandes ahorros para el Estado. Muchas gracias por el espacio. Gracias a usted por su participación. Rocío Quinteros, directora general de Sistemas de Gestión de Información Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas del Estado Plurinacional de Bolivia. Ya son las siete con 12 minutos.